¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. En Bien en ¿México? Parte. Del Estado de México. Sí, de la ¿no? Ciudad de México. ¡Ándale! Del mazo, les espocota. Dice. Sí. Sí. verdad? A un honor conocerte. Normalmente ¿acá están estudiando animación o qué? Yo produzco animación, y él acaba de terminar de estudiar. Estamos produciendo tío? ahorita un documental México? México. ¿Ah, sí? ¿Dónde ¿Y, ¿Y, y bien, sí. qué? que 2D, 3D. Un poquito de Ah, de, 2D, 3D, de, 3D. ah qué bien. Stop, sí, está, stop motion. En ¿Y en Barcelona? Sí. También. Qué sí, Así, así. ¿Él no? como es medio franquista, venimos aquí y hacemos esto. Ah, si me regalas una cuenta, estaría Un poquito no, de mi arte, pero no me lo he pegado. No, no, un no, no. Es que no arte, no es mi arte. ¿Qué se quisieron? De tu arte y mi arte. No, pues sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. ¿Tiene 21 años? Yo sí. sé. Adelante la cerveza, cabrón. Perfecto. Este año es el año récord de la participación mexicana dentro del Festival de Animación de NECI. Hay más de 25 mexicanos participando. Tenemos dos cortos en selección oficial. Tenemos un proyecto de televisión en selección oficial. Hay un largometraje en selección oficial fuera de competencia. Tenemos un proyecto para pitching en el mercado audiovisual. Y bueno, tenemos también conferencias de mexicanos notables. Está Guillermo del Toro, trabajando en el MIFA Campus. Y tenemos también la conferencia de Jorge Gutiérrez, que está presionando su nuevo trabajo, que es Confu Space Punch. Y también vamos a un adelanto de su proyecto de realidad virtual con Google Spotlight de El Hijo del Jaguar. Entonces, me parece que es muy relevante la participación. No solo en términos de visibilidad, porque estamos en todos lados, en eh, todo tipo de actividades, pero también los estudios mexicanos que están participando acá son estudios emblemáticos. O está sea, René Castillo, Juan José Medina, León Fernández, eh, Luis Patricio Salmón, etc. Entonces hay una participación muy sólida del talento mexicano que está proyectando al exterior. Entonces, me parece que es buenísima.